Saludos, estimadas maestras y maestros. Desde la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, les invitamos a la conferencia magistral sobre una educación híbrida en tiempos de post-pandemia, a realizarse este lunes 22 de agosto en el Salón de Conferencias del Campus Metropolitano, ubicado en la Avenida Máximo Gómez, esquina César Nicolás Penson a las 6 de la tarde con el doctor Jorge Rey Balsashi como expositor. Esta actividad es de sumo interés para nuestras maestras y maestros, así como para el público en general. Siga a nuestra Casa de Estudio UFEC en sus redes sociales como la UFEC y en la página web www.ufec.edu.do. Les esperamos.